Una madre es única. 25 años. Ya llevo en una prisión. Noticias que vienen. Noticias que van. Pero maldita noticia y maldita justicia. Por fin se acabó. No mitad linda que estás en el cielo. Ahora más que su vez ¡Aquí está! ¡Aquí ¡Un miedo! ¡Un miedo! ¡Ay, cómo se ahí! Si a uno, puedes, mira? quieres a un jugador de vida Quiero Ábalo Ábalo, respéjalo Y ve tus cinco ojos Que noticia La Y noticia que vienen, noticias que ninguna noticia de mi secta madre, ninguna noticia de mi pobre madre. ninguna noticia de mi santa madre, ninguna noticia de mi pobre madre yo la vida me da una luz sin sí, escalar, financiar Escavano, sí, las hermanas que dio marazas únicas. ¡Saturnino Silvestre! ¡Seyrón Saturnino! ¡Más de Silvestre! ¡Señor Juan Silvestre, brillantes amigos! siempre adelante, ¡Toma la generación más joven! ¡Jafani! yo ¡Sí, ¡Sí, señores. ¡Qué perverso! ¡Qué ¡El vino. ¡La gente mía, ¡venga! ¡Arriba! ¡Buena Yoncito silvestre! ¡Saben Grisplini! ¡Buena Feliz Santo uh -huh. a la gente en Soto Perros! ¡Félix José! ¡Siempre por... Mario Escobar. María Escobar! ¡Con dice! María felizas, Castillo el... ¡Soy Lisas! Uh -huh. ¡Lisas! años! ¡Te llamo 25 años! ¡Y noticias que vienen! ¡Noticias que vienen! De mi santa madre, ninguna noticia de mi pobre madre, ninguna noticia de mi pobre madre, ninguna noticia de mi santa madre, eso, eso, de mi santa madrecita, te la salud, ninguna noticia, cuando Vuelita linda, venia que está en la sierra de la el cienos. Hasta hijo el hijo humilde, en las muebles y las siempre metido. Circulación, que que maldita justicia, por fin se acabó. Por fin se acabó. Y a paz, los lentos, de convence, le Con las esperanzas, con las esperanzas, no las esperanzas Con las esperanzas, no La a ser Años bueno, me ¡Y se entró! ¿Cuántos, cuántos, cuántos tiene tiene ¡Le ay, ay! ¡Así como lo Ninguna noticia de mi santa madre, ninguna noticia de mi pobre ninguna noticia de mi ninguna noticia de ninguna la perdida! ver la mi vida en ¡El mundo! ¡Qué chaval me va a ir mal! al ver la mi vida en ¡El mundo! ¡El Chumana Bajaro Iman Chichumana La Piru Imana Al ver mi vida perdida en una cantina Al verme mi perdida en las cantinas. Los que tienen mamá, quierenlo, amanlo. Después me estoy llorando cuando se va La vida es una zona Para mi vida linda Juana Ramos se dice En Pancahuancanica sus hijos que le quieren mi corazón Abel Dante Edwin Joel Solenda para, para ti papita Daría Capani con cariño los hermanos Capani Ramos. ¿Dónde estamos Las hermanas Angélica y Rosita Siempre para Gustavo, Juan Gallo, Juan Gallo ¡Saltando! ¡Ah! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Baila! Chiquita! ¡Baila! ¡Cosa chiquita! ¡Cosa! cosa. Para Fuerman y Martins, la chiquita tan linda, los ti. Con mucho amor y cariño para ti, chiquita, te amo. Y para la gente de, de Ángeles de Caraguaza, para Marmel y Flor, amigos inseparables, siempre por los Ángeles de Caraguaza, salud. Salud, chiquita. ¡Ese zapateo! ¡Ese zapateo! ¡Ese chapateo. ¡Es eso está zapateo ¡Ese está zapateo está zapateo Dale, dale, dale Más. Sa, sa, sa, Le, re, re, sa, sa, sa Saltoso. ¡Arriba! ¡Dale, Arriba Dale, dale Le Ah, ¡Eso sí! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Se ¿Para, para Flor ¿Vale, Marmi! ¿Vale, para chiquita, chiquitas! te amo! Te con mucho amor! ¡Cómo, vamos! vamos esa vueltita bandecita! ¡Le vueltita bandecita! ¡Esa gordita bandecita! bonita Salud, qué tan triste? Qué tan triste? ¡Oye, oye! ¡Mastillo! ¡Señor! ¡Salud otro. ¡Ah! ¡Señor! Acata. ¡Seguridad! ¡Por favor! ¡Dale, dale, dale! dale cómo como baila! ¡Arriba, señores! ¡Arriba! ¡La mano se arriba! ¡Ey! ey. ¡La mando se arriba! ¡Sí! ¡Sí! Manitos arriba! ¡Eso, Eso sí! ¡Salud, Silvestre! ¡Para mi tía. Te, toma, feliz cumpleaños para ti hijo cariño. Buena, Rocío. Soy dale, Soy Mariano. Soy Mariano. Soy Mariano. Soy Mariano. Soy Mariano. Soy Mariano. Soy pisale Soy pisale Soy Soy ¡Vamos ¡Vamos ¡Vamos ¿Cómo va a el novio? Abajito, abajito, abajito, abajito, abajito. A ver, ¿Y que ¿Qué pensando, estoy por excepción, sin vergüenza, que no vale nada. ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué dice. Siempre vergüenza que que que que que no vale nada sí sí sí para las hermanas impericiales seis Escobar para bueno, Silva Escobar querido, vamos. ¡eso! ¡Sí! ¡sol tanto! tanto! arriba, se arriba. Jesús Medina para el para no se me viene. La gente, la, gente mata, a a la, la gente de la gente contra turbachana, La gente de Guachua, la gente de Guachua, la gente de Guachua. casa, casa, arriba. casa, arriba. Culpa casa, arriba. ¡La de cinco soles, mi hermana, yo mismo me encargo, si ¿sí? Para ¿Vale? vale, yo me sermo. Sí, sí. sí Para los me Para yo Tú me besas y un te beso. Tú me besas, besas y un te beso. Tú me besas y un te beso. Así. Así. Una canción me dice Y sí, como cinco soles Creme tu hermana Hasta la esquina Para yo besar Y la... sí, como cinco soles Creme tu hermana Hasta la esquina Para que de la, de la esquina cañita, yo me pongo encargo ¿Para soy? qué? ¿Para qué? ¿Para qué? A ver, para que yo Para, para qué? yo besar así, <tose> Alayua Maní Gustavo Navarro Es el teclado Anthony Richard Olartes En la primera guitarra El maestro Joaquín Chonoa Gran Wichonoa ¿Dónde está la novia, Lolita? La novia, la novia, las otras cosas, ¿dónde está? En el bajo electrónico ahí está Joaquín ¡Se va a ¡Arriba y se va a Arriba. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! arriba! arriba! ¡Sí! sí. arriba! Eso ¡Sí! sí. ¡Uh! arriba! Soltero. arriba! Soltero. arriba! Soltero. arriba! Soltero. arriba! arriba!